Buenos días, bueno en este video les voy a mostrar para realizar este tipo de, de familia que es una cama eh, Aquí en Revit, aquí ya la tenemos Aquí En, en Revit, entonces pues lo que, lo que tenemos que hacer siempre pues es Aquí ya la, ya la tengo, lo que tenemos que hacer digamos acá lo tengo ya preparado eh, Pues el diseño de la familia de la cama Ustedes saben que todos, todos en Revit son familias Entonces en este proyecto que es un bungalow que vengo trabajando Aquí tengo la planta general Este bungalow pues, es un diseño sencillo y tiene pues, su, su, pues, su cama sencilla digamos. Lo que podemos hacer con Revit son, pues, son familias medianamente muy similares a lo que hacíamos en AutoCAD y aquí en este, pues, le, le podemos arreglar muchos más parámetros y podemos hacer, pues, más familias, diferentes tipos y crear diferentes materiales para, pues, para representación. Digamos, aquí es una, esta familia, pues, este, esta, en este proyecto, en esta familia es, eh, es una, pues, simplemente unos rectángulos que nos asemejan a la familia. Entonces, pues, digamos, para este caso, siempre tenemos que abrir una familia, pues, de base para saber, eh, para saber cómo, cómo está realizado, digamos aquí en Beds, aquí donde ingresé, en Furniture, eh, vamos a la estándar, que es esta, la estándar, porque tenemos que saber cómo está realizado, y los estándar que maneja Revit para, pues para no confundirnos y hacer cosas que no están bien. Aquí ellos tienen este, estos... Estas instrucciones es muy sencillo, estas camas son sencillas, lo que trae, digamos, no, no es algo así, digamos, como lo que veríamos en 3D Max ni, ni en ningún otro programa de modelado. Esto simplemente son unas instrucciones con, con materiales. En este caso no sé si los tenga, si ahí los tiene. Y lo primero, pues acá uno revisa, lo que le vamos a revisar acá es, eh, eh, para empezar a elaborarla, pues primero los tipos, aquí ya lo tengo los tipos y los estándares de familias que tenemos que generar el simple el sencillo el doble pues el queen el queen el queen y el king y también pues verificar lo que estaba aquí en esta eh, porque hay otros tipos de más anchos y más cuadradas también hay camas redondas pues ustedes saben eh, estas eh, que están acá no las generé todas pero pues es simplemente antes de, de iniciar pues tenemos que saber cuáles son las que vamos a hacer y crear tipos pues estándar de lo que queremos hacer entonces abrimos esa familia y aquí los parámetros que nos muestra eh, pues los materiales, las dimensiones y los tipos aquí están esta que es la que tengo abierta y aquí figura lo que estoy hablando las medidas y todo entonces ya una vez tenemos ese, ese, esa idea de lo que vamos a hacer ya pues creamos las referencias, creamos las líneas de referencia y los parámetros de ancho y longitud eh, para poder, digamos, referenciar todo a, a esos elementos Entonces, pues Lo, lo, lo realizan, digamos se, se, se, se generan los planos de referencia Yo aquí la, la tengo ya creada eh, Pues realizan, ustedes saben, aquí en planos de referencia los hacen Y los y los acomodan pues con su equidistancia y sus dimensiones eso no, pues no, no lo voy a explicar porque es más sencillo de pronto es, eh, es o sea, simplemente es como eh, más básico entonces pues de pronto para no demorar eh, pues, simplemente trazan los planos de referencia sobre los ejes y hacen sus parámetros pues eh, seleccionan aquí y dan aquí y generan su parámetro de dimensión sin bloquearlo ni nada eh, una vez hecho eso ya lo tenemos aquí creados los, los planos de referencia eh, creamos las instrucciones del modelo, o sea una instrucción sencilla, normal, aquí están los cuatro pasos que necesitan hacer hacen las instrucciones normal, como una instrucción normal, aquí instrucción y pues siempre verifican en la frontal que quede bien con respecto a las alturas, no, yo no le voy a poner digamos dimensiones y bloquearlo ni nada porque pues no es, solo, es un trabajo muy sencillo que no, no, no, no, no necesita digamos para este nivel de detalle eh, una vez hacen las instrucciones, pues generan uno o dos y estas dos que son las almohadas, que son pues, un cuadrado eh, sus, sus, sus partes, pues eh, una vez hecho eso, pues ya eh, tienen que crear la... se me ha olvidado, la familia que tienen que crear tiene que ser el New Family eh, furniture, ¿no? Acá, Furniture, porque si no lo hacen ahí, pues no les va a dar todos los detalles que, que necesitamos. Eh, una vez eso, ya hemos hecho, pues ya habíamos creado la, la familia ahí con las referencias y los ejes, ahí sí le vamos a asignar las propiedades de parámetros de visibilidad en instrucciones, o sea, es decirle a Revit que estas instrucciones solo las queremos ver en la vista frontal y posterior, y en la izquierda y derecha, porque en planta, pues vamos a dibujar unas líneas, eh, que son líneas de representación que se hacen aquí en anotar le damos symbolic line y le asignamos la categoría furniture para que él sepa que esas líneas son las que nos va a representar la forma de la cama y eso le facilita mucho el trabajo a Revit porque no tiene que calcular nada de lo que está atrás y adelante eh, entonces, una vez hemos hecho esa, ese borde, pues esas líneas de borde que necesitamos, digamos esto, que pues sería la, la sábana. Y este borde que sería la, la cama. Pues el borde de la cama que sería el, una tapita de madera, una base pues en madera. Una vez hecho eso, le creamos los parámetros de material. O sea, para crearlo simplemente seleccionan esto y le dan aquí. Y aquí crean el material. Aquí para asignar los materiales eh, que queremos asignarles, pues si queremos colocarle madera o eh, tela o lo que queremos generar. Listo, entonces eh, esos son los pasos simplemente que hay que hacer para, para, para crear la familia. Muy sencillo, pero bueno, una vez ya, como ya en un principio no lo expliqué tan bien, pero aquí digamos, pues uno puede generar más, más familias. Con, siempre con el estándar pues para que se entienda y dejarlo siempre pues en la que quede más sencilla la visualización sí que digamos estas líneas de referencia aquí en el centro que no he explicado simplemente es para que esto se cierre y a la hora de cambiar el a sencilla pues se, se ajuste bien sí o la ponemos en queen pues ya se nos amplía aquí se nos ve corrido pero, pero ahí está bien simplemente es que los ejes se acortan y se alargan pero ahí está bien porque no está generando ningún tipo de error ya o sea, esto lo podemos mover acá porque esas son las referencias, las ponemos aquí y no pasa absolutamente nada porque ahí está todo bien dibujado y la instrucción está bien si no se corre, no se... al flexar no se daña que es lo, no se, si sí, no se separa de los ejes ni nada, simplemente estas líneas son líneas de anotación se ajustan al borde y este, este, esta dimensión se la pueden cambiar si quieren, dejarle menos o más Pero siempre que quede dentro de ese borde para que no se salga Y no se corra y no genere errores Eso siempre hay que verificarle a todas las familias para que no eh, se, se, se nos dañe la parametrización Y una vez de eso, pues ya la, la guardan la guardan, sí, la guardan con otro nombre Yo le puse cama estándar yo no la guardo porque yo ya lo hice es muy sencillo, esta que tiene Revit le pusieron una línea así vertical, pues diagonal para que digamos muchas veces los operadores se confunden y creen que esto son columnas y pueden construir cosas un poco extrañas. Pero ya con esta línea pues les ayuda mucho para que sepan que esto es una cama. De todas maneras, pues si uno encuentra una cosa como estas en un plano eh, y ve que esto es un muro, pues lo más lógico es que sea una... Una cama, ¿sí? Y esta puerta se cierra acá, es un dormitorio, y este es otro dormitorio. Pero para mayor seguridad, uno siempre le coloca, pues, room, hace sus anotaciones de tag, pero eso ya es otro tema eh, diferente. Digamos, este proyecto me, pues, me gusta porque igual tiene como ciertas cositas que tiene parecidos, como que hicieron esa parte de centralizar los elementos acá, que es lo que hizo Miss Van der Rohe en la casa de Farnsworth, centralizar la, la cocina y el baño y al exterior dejó, básicamente es el mismo concepto tiene pues muchas puertas, eso sí, pues no sé qué tanto, por qué tantas puertas pero, pero lo que hizo fue pues, centralizar el diseño en la parte eh, aquí central y, y, es un y es sencillo, pero igual pues tiene bien dividido los espacios el sonin está muy bien creado y me recordó simplemente la casa Farnsworth pero ese es, el básicamente este tutorial es para crear la, la cama y aquí, pues ya finalmente, ya una vez tenemos así, ya la hemos cargado acá, eh, le podemos cambiar también el tamaño, ¿no? digamos si, si, si esa no la queremos, si queremos otra, pues queremos la sencilla, pues genera la sencilla. Se ve un poquito extraño acá, porque estos parámetros de rectángulo no los hemos generado parametrizados, pero pues igual es una referen eh, referenciación simbólica de una cama. Entonces tampoco, pues no, y tampoco lo que decía al principio, tampoco es un nivel de detalle tan vasto para... No vamos a hacer, digamos, aquí no podemos hacer lo que hacemos en 3D Max, ni, ni lo que hacemos, pues diseños super especiales, aquí no podemos hacer eso. O podemos, digamos, intentarlo, hacer cosas más extremas, pero básicamente se trabaja con AutoCAD porque pues no, o sea, digamos, más extremas en el sentido de que son, sean mejores diseños y que esto no se nos vea así como si fuera un bloque de cemento pero aquí no podemos hacer edición de vértices ni, ni modelado tradicional ni nada, básicamente lo podemos hacer son instrucciones y, y lo que podemos hacer en el editor de familia ¿sí? Eso es, no está de más explicarlo porque pues, muchas veces si están iniciando no saben esas cosas aquí lo que podemos hacer instrucciones, eh, esto que es como una tapa hacia arriba, un revolt, un sweep eh, otro sweep que es desde abajo hacia acá y lo explica de pequeño a grande y las fórmulas de corte, las formas de corte pero más adicional de esto no le podemos hacer mucho de pronto le podemos dar una especie de curviado que yo lo he hecho en otros videos así que se ve así curviado pero eso no, pues para una cama sencilla no necesitamos ese tipo de detalle listo gracias y espero que lo puedan realizar y les sirva eh, también estoy pues abierto si quieren que haga algún tipo de otro tipo de modelados de digamos, sugerencias, si quieren yo les puedo o sea, ya tengo el conocimiento bastante avanzado para poder realizar cualquier tipo de familia, siempre y cuando tenga el tiempo y, la, y estas familias sencillas son, de pronto sigo voy a seguir adelante con este tipo de familias que son muy sencillas y sirven para, para practicar y, y generar este tipo de documentación que, que sirve para los proyectos pero de manera, digamos, de un nivel de detalle básico esto a nivel ya pues no sé semi profesional o profesional pues funciona y está bien ya depende mucho del nivel que cada uno quiera adquirir después en este software o, o en otro software pero hasta ahí digamos la cama funciona bien y, y está lo que, lo, que, lo que está o sea digamos está lo que, lo que podemos visualizar acá y lo que y lo que y lo que es en sí un objeto de cama de familia pues para, para para un proyecto sencillo como este ¿listo? gracias, adiós